Buenos días. Muchas gracias, Susana. Bueno, eh, efectivamente, os vengo a hablar de, de Big Data, algo en lo que creemos profundamente desde Edmond de Rothschild. Y bueno, creemos que el Big Data, estamos ahora mismo en, en medio de, de una revolución, una nueva revolución industrial, la revolución de los datos, donde además pensamos que el dato es el, el oro de este siglo XXI. ¿no? Cuando, cuando pensamos en, en Big Data, pensamos en una temática muy a largo plazo. Realmente, lo que discutíamos ahora en el panel, es una temática muy presente en el hoy, con todo el tema de, del asesoramiento financiero, ¿no? como comentábamos, pero es una temática también, una tendencia que va a estar súper presente en la consolidación de, del ecosistema futuro, el ecosistema económico también. ¿vale? Cuando hablamos de, de Big Data, como decía Nuria en el panel anterior, estamos hablando de una tendencia muy amplia, ¿no? Eh, realmente Big Data no se restringe únicamente a la parte tecnológica. Cuando hablamos de Big Data, eh, obviamente hablamos de la parte de robótica, inteligencia artificial, conducción autónoma, incluso las ciudades inteligentes, ¿no? Pero cuando hablamos de Big Data, hablamos de mucho más. Hablamos de temas como la, la salud, con la, la medicina preventiva, incluso las, las consultas online, ¿no? Hablamos también del sector financiero, hablamos de, del sector asegurador, incluso de empresas, del sector energético, recursos humanos, etc. ¿no? Es una tendencia muy amplia. Nosotros la consideramos desde Edmond de Rothschild como la temática de las temáticas, una temática totalmente multisectorial. ¿vale? Hace ya siete años, a mediados del 2015, lanzamos un fondo especializado en esta temática, el Edmond de Rothschild Fund Big Data. Un fondo que cuenta ya, a día de hoy, con más de 1.300 millones de activos bajo gestión. Y, además, es artículo 8, por lo que tenemos muy en cuenta todos los parámetros sostenibles a la hora de invertir. Cuando pensamos en esta idea, como la concebimos, fue muy simple. Realmente, Big Data, como os comentaba, es una tendencia que está muy presente a lo largo de todos los sectores. Y, bueno, creemos que el Big Data ya no solo atañe a la parte tecnológica, sino a, a muchos otros sectores. Por ello, tratamos de invertir a través de este fondo en toda la cadena de valor del Big Data. ¿vale? Desde su concepción, con la recopilación y la creación de infraestructuras, pasando por su análisis y transformación hasta su posterior aplicación empresarial. Por eso, hemos identificado tres pilares sobre los que se asienta esta cadena de valor. En primer lugar, la infraestructura... O la, o la creación y recopilación de estos datos. ¿no? Realmente, el racional que vemos aquí detrás es que cada vez generamos más datos ¿no? y, como consecuencia, tenemos una mayor necesidad de almacenarlos. Por poneros un ejemplo de este crecimiento tan rápido y tan exponencial que hemos visto durante los últimos años del Big Data, más del 90% de los datos que hay actualmente en el mercado se han generado en los últimos dos años. Es bastante, bastante brutal el dato, ¿no? Si nos remontamos al año 2007, cuando se lanzó el primer iPhone, creo que estos tenían una capacidad de 16, 8 gigas a lo sumo. ¿no? Hoy en día estamos hablando de smartphones que tienen hasta 1.000 gigas de capacidad. El crecimiento ha sido brutal. Por eso, dentro de este primer pilar de, de infraestructuras, de compañías que se dedican a, a recopilar y recolectar datos, a crear estructuras de nubes online, donde, donde almacenaremos los mismos, buscaremos este tipo de empresas, compañías que se dediquen exactamente a eso, a la creación de infraestructuras y la creación de mecanismos para el almacenamiento de datos. Por eso aquí, por daros ejemplos, vamos a tener compañías de todo tipo, incluso telecomunicaciones, como, por ejemplo, Orange o Singapur Telecom, ¿vale? Compañías que su, supongo que todos conoceréis. Compañías que invierten fuertemente en 5G que como sabéis también es una tecnología sobre la que pivota esta nueva temática del Big Data. Cuando hablamos también de la parte de infraestructuras, buscamos empresas como puede ser la americana NetApp, una empresa de creación de almacenamiento, de creación de lugares online, de nubes online para almacenar todos estos datos. En segundo lugar, una vez pasamos de este primer pilar de, de la infraestructura de datos, hemos identificado el segundo, el segundo pilar, que sería el análisis y la transformación de los mismos. Donde Aquí lo que vamos a buscar es compañías, empresas, que se dediquen a transformar esos datos previamente colectivizados, previamente estructurados en bases de datos para una posterior aplicación empresarial. Realmente, eh, muchas veces estos datos que se recopilan, que se recolectan, son ceros y unos y son totalmente elegibles para una posterior aplicación empresarial. ¿no? Es como, como lo que veíamos en Matrix, ¿no? esas pantallas de, de números infinitos que realmente tienen poco sentido para una empresa, para una aplicación empresarial. Por ello, aquí buscaremos compañías que se dediquen a la, a la aplicación, a la transformación y análisis de estos datos para una, una futura aplicación empresarial. Buscaremos empresas del tipo Checkpoint, ¿Vale? Es una empresa de Israel, de ciberseguridad, ¿vale? centrada en, en este tipo de datos. ¿vale? Eh, donde el, el Big Data supone un, una, una revolución de, de, su, de su forma, de su mecanismo, de su negocio y por la que transforma todos estos datos en una aplicación eh, empresarial. Empresas también como ADP, una empresa de, de software de recursos humanos, que también tiene el, pilar, tiene el Big Data como uno de, de los pilares y la transformación de los datos como uno de los pilares de su negocio. En tercer lugar, quiero recalcaros aquí la, el, el pilar sobre el que se sienta esta cadena de valor. ¿vale? Veíamos, primero, la parte de infraestructuras. segundo lugar, la parte de análisis y transformación. Realmente son dos piezas más bien tecnológicas. El fondo, desde su, desde su inicio, se empezó a catalogar un poco como un fondo tecnológico pero realmente no es un fondo tecnológico puro. Estamos hablando de un fondo con un sesgo claramente tecnológico, pero con un elemento totalmente diferenciador, que es este último pilar sobre el que se asienta nuestra cadena de valor a la hora de invertir, que es la parte de usuarios de datos. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? Pues, bueno, empresas de economía real. Empresas no tecnológicas de, de toda índole que no sea el sector tecnológico. Por eso aquí vamos a encontrar empresas, incluso, eh, como comentaba antes, del sector asegurador, como AXA, que de hecho la tenemos en cartera. No sé si sabéis que el sector asegurador es de los sectores que más invierten en datos. Para toda la elaboración de las pólizas se requiere una inversión de capital enorme. Sectores también como el bancario con compañías como Santander o BVA, sectores que están llevando a cabo una profunda digitalización de sus procesos, una profunda digitalización de sus relaciones con clientes, como comentábamos antes en el en el anterior panel. O empresas incluso de, de sectores como recursos humanos, con Randstad, que supongo que todos la conoceréis. Randstad utiliza el Big Data dentro de, de su modelo de negocio para todo el tema del matching vale, de los diferentes perfiles a la hora de, de, de hacer esa relación entre los currículums, la gente que aplica, las demandas, las ofertas, etcétera. En fin, al final tendremos una cadena de valor a la cual tratamos de estar presente en cada una de las áreas que va desde la concepción del Big Data, con la infraestructura, pasando por la transformación hasta su posterior aplicación empresarial. ¿Y todo esto cómo lo hacemos, cómo se materializa a la hora de la selección de valores? bueno Realmente aquí atendemos a dos criterios. Nos fijamos principalmente en dos tipos de empresas. En primer lugar, empresas bien establecidas en el mercado, Empresas, como, como se denomina eh, en el lenguaje anglosajón, large caps, de larga capitalización, de gran capitalización, donde aquí destinaremos en torno a un 70% de exposición de la cartera. Buscaremos compañías que tengan una, un fuerte compromiso con la innovación y que tengan poder de fijación de precios. Pero, fundamentalmente, nos centraremos en tres aspectos. En primer lugar, compañías que tengan elevado, un elevado IT capex, ¿vale? un elevado una elevada inversión en tecnología. Pero no nos vale tanto eh, un IT CapEx en términos absolutos, que también, sino un IT CapEx elevado respecto a la media de los competidores y respecto a la media del sector. Además, queremos que sea una inversión en tecnología con sentido. No nos vale tanto que sea una inversión en tecnología para renovar o remodelar todo el sistema de ordenadores del personal, sino que queremos que esa inversión en tecnología tenga su fruto en la actividad económica del, del negocio. En segundo lugar, buscaremos también compañías que generen flujo de caja, flujos de caja positivos y baja deuda. Esto realmente nos va a proteger de una forma enorme ante situaciones como la actual, ¿vale? eh, situaciones y entornos con elevada inflación y subida de tipos. ¿no? Por eso decimos que es la temática, el lema que, que poníamos en la presentación es Big Data, la temática que mejor resiste. Realmente consideramos que estos han sido uno de los principales factores que nos ha hecho resistir durante este comienzo del año 2022, tan turbulento y con eh, volatilidades tan, tan elevadas. ¿no? Y En tercer lugar, el, el pilar sobre los que se asienta esta selección de valores es buscar compañías con valoraciones ajustadas. Tratamos de huir de esos nombres tan generalistas que vemos en el mercado. Tratamos de huir de las famosas FANG. Tratamos de huir de aquellas compañías con valoraciones totalmente exageradas. Buscamos compañías baratas que se encuentren todavía en momentos de crecimiento. Se trata de un fondo con un claro sesgo tecnológico, pero no es un fondo growth. ¿vale? Esto es importante porque somos súper disciplinados con nuestro proceso de inversión y esto nos excluye totalmente de las compañías de, este, de esta índole. Cuando hablamos del, del posicionamiento, eh, hablamos de una, de una diversificación total. Como, como resultado de este proceso de selección, tendremos una cartera concentrada, relativamente concentrada, en torno a 45, 50 valores, pero de gran convicción y lo suficientemente diversificada. Diversificada tanto sectorialmente, como os comentaba antes, temática multisectorial total, temática multisectorial, que abarca pues, desde la parte más tecnológica hasta su aplicación empresarial y una temática totalmente diversificada a nivel, a nivel geográfico. Estamos hablando que nos medimos contra un MSCI World el cual destina en torno a un 70% de su exposición a Estados Unidos. Pues bien, nosotros tenemos una mayor diversificación dando a este mercado, obviamente, una preponderancia pero como máximo suele estar en torno a un 50%. O si sea, analizamos la cartera del fondo nos encontraremos con una, un desglose totalmente inusual respecto a los fondos tecnológicos. Encontraremos compañías como las ya mencionadas de telecomunicaciones, compañías del sector energético. Tenemos una compañía actualmente en cartera que se llama Schlumberger, una compañía que se dedica a ayudar a las compañías petroleras a ser más eficientes y más óptimos en sus plataformas petrolíferas. Compañías como Boots Allen es una consultora americana que se dedica al tema de la ciberseguridad y ciberdefensa. Desde ya mediados del 2021, más bien a finales, comenzamos a girar, a virar un poco la cartera para tener cierto sesgo más positivo hacia temáticas de este, de, de este sentido, ¿no? de ciberseguridad y ciberdefensa. Temas que han resultado funcionar muy bien durante este 2022. Más que nada porque vimos que nos acercábamos hacia un entorno con una mayor incertidumbre en términos geopolíticos. Y bueno, ha sido otro de los factores que también han hecho resistir mejor al fondo durante, durante este, este comienzo del 2022. En cuanto a, a los criterios sostenibles, aquí comentaros que también somos bastante comprometidos en cuanto a, a, la, a, la, a la reducción de la huella de carbono, estando siempre muy por debajo de lo que le está el índice de referencia, el MCI World es que realmente nos medimos contra ellos por nuestra naturaleza, contra el MCI World, por nuestra gran naturaleza de eh, diversificación tanto sectorial como eh, eh, regionalmente. ¿no? Apoyándonos aquí también en parámetros de valoraciones. Siempre estaremos intentando estar por debajo de lo que está el, el, el índice de referencia del MCI World. ¿no? Intentaremos tener un flujo de caja libre por encima del MCI World. De hecho, Ahora mismo, más del 95% de las compañías que tenemos en cartera generan flujo de caja positivo. ¿vale? El Free Cash Flow Yield también es superior al del MCI World. Incluso las valoraciones que buscamos se encuentran casi siempre por debajo de las que están ahora mismo el MCI World. ¿no? Estamos hablando de 15 veces versus 16 veces y media que está el MCI World. Si lo analizamos ya con el, con, el, con el MCI World Technology, ya nos vamos a unas 25 o 26 veces. Y todo esto con una rentabilidad de la que, bueno, eh, que la verdad que ha estado resistiendo bastante bien durante este 2022. Y si lo comparamos con los, con los fondos tecnológicos, estamos hablando de una caída de menos de, de la mitad de lo que está cayendo el MCI World Technology, que está en torno a un 30-35%, incluso eh, unos cuatro puntos por debajo de lo que lo está haciendo el MCI World. Como resumen, Destacar que es una idea de renta variable global, temática y totalmente multisectorial. Abarcamos aquí todos los sectores, desde la parte tecnológica hasta la aplicación más pura en las empresas de economía real, de empresas no tecnológicas. Se trata de un fondo que nos va a proteger mejor ante un entorno como el actual y nos va a dar mucha cancha a futuro. Es una idea que cada vez más nos lo demandan nuestros clientes como una idea central en su cartera. Inicialmente se, ha como algo, se concibía como algo más táctico, pero debido a esta naturaleza tan diversificada, tanto a nivel sectorial como geográfico, se demanda más como una idea fundamental, ¿vale? una idea central de la cartera. Todo esto llevando a cabo con, con rentabilidades buenas y con una volatilidad por debajo, muy por debajo de, de los competidores tecnológicos. Y... bueno. Estos son principalmente los, los puntos que, que quiero destacar. No sé si tenéis alguna pregunta, quedamos todos, todo el equipo de Edmond de Rothschild quedamos a vuestra disposición para cualquier tema que queráis comentar más en profundidad.